¿Qué? Desde que hemos venido, los días que hemos venido, ¿hay algún sitio que hemos visto que pusiera salón de actos? No. Bueno, por... ¿Dónde, puede... ¿dónde creéis que puede estar salón de actos? En la entrada, no. En la entrada. Vamos a en la entrada, a verlo. No. Venga, vamos a la entrada. ¿Por dónde se va la entrada, Rubén? ¿Está ahí? ¿Por allí? Sí, no, porque hemos. Eh... ¿Por pues dónde sí. va? Seguro. Por, por aquí se va la entrada, ¿no? Pues venga, vamos. O a lo mejor me pierdo yo y no sé dónde. Sí, no, no, no, estoy bien. No, yo yo. ¿Qué pasa? No, porque aquí salimos a la calle y no. ¿Y dónde está entonces la, la salida? No hay ninguna señal que nos ponga, o sea, la, la recepción esa, la, el hall ese de entrada. No. no hay nada que nos ponga dónde está. Ahí pone fecha dónde vaya salida, pero la salida está ahí perdida de Pero eso está del revés, capaz que no entre la gente, ¿no? Y está la puerta. No, pero no paso pero que está al revés, o para que la gente que no entre. ¿Qué pasa, Rubén? Uh, ya? No, que ya sale a la calle, pero... ¿De aquí qué? ¿Eh? ¿Aquí qué? Ahí pone urgencia, solo personal autorizado. ¿Y de abajo? Pues veo el paso, que no se puede pasar. Claro, Entonces, no vemos, ¿no? Puedo ver, ¿no? Sí. Sí. Se ha dejado el paso, pero tenía que ver una, ¿Una señal. una señal con el paso a la persona. Sí que sí. Por acá, pues buscamos la... Por aquí, ¿eh? Digo yo, ya por aquí? ¿Ahí porque... sí. Sí, no, no. no se ve ahora? Sí, estoy muy ocupando. Tengo de no sé si lo voy a hacer. Lo voy a hacer aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Te se dices <ríe> sí, muy convencido, te llevamos un rato dando vueltas, ven. <ríe> ¿Seguro? Seguro que este me Vale. Espérate, ven, da otra vuelta. ¿Qué, ¿Cómo te sientes cuando empiezas a dar vueltas así para arriba y para abajo? No, que no cuento a la vida, ¿no? Claro.